El señor Thomas Lynch, que anda por acá, que es Ingeniero eh, Network, eh, Senior Engineer, Amborture LLC. Y, bueno, lo habíamos invitado a, al espacio del ACNO, que es el viernes, pero por su, por su plan de vuelo no podía hacerlo. Y, bueno, decidimos abrirle un espacio aquí en... En este foro técnico de la NIP para que no se perdieran su contenido. O sea, esta presentación se llama eh, MacAdres Privados para IXP. Ok, entonces, bueno, eh, recibamos a Tomás Lynch un aplauso. Hola, muchas gracias. Bueno, mientras ponen la, la presentación, pues la, la mandé hace poquito. ¿La tienen? FTL, direcciones Mac privadas. Ftl, Direcciones Mac Privadas. Si no, lo puedo contar porque son seis slides en realidad. No, si la tenemos bien. Voy a empezar igual. Eh, esta presentación que voy a hacer en realidad es, es bastante egoísta, porque quisiera oír de ustedes qué es lo que piensan lo que estoy haciendo yo. ¿Sí? Eh, ¿Qué es lo que me pasó? Me pasó ya varias veces que tengo que hacer upgrade de un equipo, tengo un equipo pequeño y compramos un equipo grande. Entonces empezamos a mover todas las interfaces, cambiamos, sube BGP, todo. Y el XP no sube, no sube. Configuras, configuras, configuras, no sube. Sacas el SFP, sacas la placa, lo apagas y lo prendes al equipo. Haces cualquier cosa. Y después te acordás. Los XP filtran por MAC address. Y yo lo que acabo de hacer es cambiar una MAC address, una dirección de MAC. 1 y ahora tengo la Mac 2. ¿sí? Entonces tengo que llamar al IXP o entrar a la página de web y poner el, la, dirección, la dirección nueva. Eso es, todo esto es a las 3 de la mañana, cuando uno está cambiando el equipo y cuando hizo la ventana de mantenimiento, y faltan 5 minutos para que termine la ventana de mantenimiento. Entonces yo dije, tengo una idea espectacular vamos a utilizar direcciones privadas de MAC. ¿Qué es una dirección privada? En realidad se llama localmente administrada, es el nombre del RFC. ¿Sí? Son, eh, y esta sí parte, no me la acuerdo, pero es el segundo bit del primer octeto, más o menos, ¿sí? que tiene que estar en uno. Eso es una... Eh, localmente administrada. Si está en cero, es una MAC address global, una dirección MAC global. Entonces, básicamente todas las que empiezan con 0, 2, 0, 6, EXA, ahí viene el EXA, 0, E y 0, acá estoy inventando ya. Este, hay unas ciertas macadres direcciones de MAC, que son localmente administradas. Entonces, lo que yo hago es, cuando un IXP me pide una dirección de MAC, genero una dirección de MAC localmente administrada. En mi caso utilizo, justo mi sistema autónomo es 20473, entonces eso es 02, localmente administrada, 0473 y utilizo los otros octetos para poner otra información, como por ejemplo el, el sistema autónomo del iXP, del, del route server del iXP dentro de, de esos octetos y alguna información local eh, de, de la empresa. ¿Qué es lo que me ahorro con eso? Cuando estoy haciendo un cambio, como el que dije, a las 3 de la mañana. el y esto me hago, me hago propaganda, quiero presentar Peering Manager alguna vez, yo cambio todo esto y dijo que Peering Manager, cambio, cambio todo el equipo, pongo un equipo nuevo, con los cables, con todo, configuro lo que tenga que configurar y Peering Manager viene y pega la configuración del IXP. Básicamente es poner configuración. ¿sí? Entonces eso me agrega la MAC address, la dirección de MAC, 02, 04, lo que sea. Eh, con esto que me estoy evitando, me estoy evitando que cuando cambio el, el router o si se cae el puerto y tengo que, tengo el puerto 0 y deja de funcionar el puerto 0 por el, por el problema que sea, lo cambio al 1 eh, traslado la, la, la dirección de Mac a ese otro puerto. Eh, y hay otro problema, no voy a mencionar quién es el vendor, pero hay unos equipos de un cierto vendor que detectamos, yo no sé si es la versión de software, pero tienen como un pool de direcciones MAC y va asignando puerto 0, puerto 1, puerto 2, puerto 3, puerto 4, puerto 5, puerto 6. Cuando la apagás y lo volvés a prender, va asignando según se vayan prendiendo las según se vayan prendiendo las eh, imagino que es este botoncito, ahí está. Eh, según se, va, se van prendiendo las interfaces y le va asignando eh, las, las direcciones MAC. Y eso me ha pasado otra vez, 3 de la mañana, todo el mundo desesperado, no levanta el IXP, eh, y es finalmente que la dirección de MAC estaba mal. Eh, estoy acá. ¿sí? La única contra que encontré por ahora para esto es... Alguien me comentó en un, una reunión pasada en Nano en Atlanta, que un... no me acuerdo si era alguien del, del, de la comunidad LACNIC, que un IXP querían utilizar esto, pero un IXP les dijo que no, que tenía que ser una MAC pública. Y entonces agarraron, creo que una cafetera que tenían en la casa que estaba conectada por Wi-Fi y pusieron esa Mac para mantener una Mac fija. No me acuerdo quién fue, no me acuerdo del IXP tampoco. Eh, y acá viene la parte egoísta: ¿por qué un no usarlas? Y la verdad, no sé si estoy haciendo, si estoy rompiendo algo, si tengo algún te sistema tema de seguridad, si hay un best common practice que diga que no hay que usarlo. La verdad que no encontré nada. Entonces, si alguien aquí lo sabe y me lo quiere decir, es excelente. Eh, ahí está la codificación. Eh, habíamos visto. Esto se puede hacer para atrás, sí, así. Eh, las direcciones estas Mac privadas eh, es 26 E. Ahí tengo la referencia donde lo saqué. Eh, no. Y eso es todo. Sí, un comentario sobre lo que mencionaba, si usarlas o no. El único potencial problema que veo es que existe la posibilidad que tengas colisiones con, por ejemplo, otro participante que use un esquema para la asignación diferente. Supongamos que vos usás un, un patrón para claro. asignar esas Mac virtuales si no hay una, un acuerdo, por ejemplo, en SIXP, para decir, bueno, este es el patrón que tienen que seguir las direcciones, potencialmente vos podrías usar el mismo que uso yo Exacto. y los dos seleccionamos las mismas direcciones. Exacto. Por otro lado, es bueno que uses las, eh, las Mac privadas, porque hay fabricantes que lo que hacen es reutilizar las globales, que en teoría son globales, pero hay múltiples estudios de que en realidad las reusan y si tenés mala suerte... La cosa no toca funciona. la misma. Sí, había escuchado que era como que la mitad del mundo esta y la mitad del mundo esta utiliza... Sí, hasta que uno lleva un equipo de un lugar del mundo al otro y la cosa se rompe. <risa> te vas con Japón y te vas a Colombia y empezás a... no anda, no anda. sí Wesley. Sí, tenemos... eh, no sé quién estaba primero, si Wesley o... Ah, perdón. Pablo. Está lo mismo. Eh, Pablo Fritz de Cabas, Argentina. Eh... La primera es la respuesta obvia, como decía, ¿no? O sea, eh, la, las direcciones administradas localmente es para usarlas localmente, eh, no en un intercambio. Es como si usaras una IP privada en un XP para hacer el intercambio. La probabilidad de colisión existe. Uh -huh. Entonces, al XP no le va a gustar. Eh, la otra es eh, lo que vi hacer muchos y que nadie te puede objetar nada, es el momento en que vos sacás un router... Tomás el macadres de ese router y al próximo le pones el mismo macadres, que es un macadres sí. válido, público, de un equipo tuyo que sabes que no vas a estar usando al mismo tiempo que el otro uh -huh. y que está registrado y ya no tenés que preguntarle a nadie. Perfecto. Entonces, sugeriría esa. Buenísimo. Es buena esa. Wesley? Antes que nada, me gustaría decir que me gustó la propuesta de política. <risa> es, es broma, es broma. Eh, es una, algo interesante, ya me ha pasado algunas veces en cambios y lo que a mí me suena interesante y que a mí me funcionó fueron abrir tickets con el punto de intercambio de tráfico antes de la ventana de mantenimiento y decirle, mira, póngame este Mac, libérame este Mac sí. junto con el que ya está en producción para que yo pueda tener los dos funcionando temporalmente y mañana cuando cerremos la ventana yo te notifico para que puedas revocar el Mac anterior. Porque justamente lo que comentaban los chicos, ahí puede ser que algunos decidan usar el mismo estándar que tú y tengamos ahí colisiones. Exacto. Sí, eso es verdad. Hay muchos IXPs que puedes enviar un correo o mismo en la página de web donde adicionas a partir de mañana o a partir de una semana voy a utilizar la maca adres 0084, lo que sea. Sí, eso es verdad. Galvamo. Thomas, boa tarde. É, Galvão do AXBR. É, o que o Wesley comentou é o que nós fazemos hoje, atualmente no X. É, é aberto um chamado antes e tem um período que ficam os dois MACs disponíveis para fazer a janela de manutenção e fazer todo o trabalho. Tá? E, e tem funcionado, tem dado certo, talvez no seu caso não. No não uso, NLIXBR em não os uso. Perfeito. <risos> <risos> Perfeito. Mas talvez uma opção eh, seria, para agregar a sua proposta, seria o próprio Ix, o XP fornecer o MAC Address, igual é feito com o IP. O NIC-BR hoje tem um range de MAC próprio, uhum. nós usamos para os testes de quarentena e os testes antes de ativação. Mas Sim. poderia ser uma opção a gente fornecer os dois, né? aí estou lançando a ideia para a gente pensar um pouco. Perfeito. Tá bom? Tá Obrigado. Bom. Graças. Fernando? Comentario más es que una, aparte del filtrado que puedan hacer eh, digamos con las direcciones MAC capa 2 Se apagó. Ahí está. También tenés que tener en cuenta que para el caso de IP versión 6, las direcciones link local van a estar basadas en la eh MAC Address. Entonces, también te va a implementar un Me cambio va a afectar ahí. Eso. Tenés razón. Que digo, que tiene que ser estable ahí también si es que están haciendo enforcement de alguna política de filtrado a nivel IP 6. Perfecto. Perfecto. Ahora, el avisar antes sirve para los casos normales, pero no para el vendor who shall not be named, ese de las que te reinicializa las interfaces. No escucho bien ¿eh, tú cuando ¿Eh? hablas más cerca que no escucho. Ah, bien. ah, perdón, que esto de avisar antes, lo de la MAC sirve, pero no sirve para el vendor que te inicializa las Macs como en el orden que le gusta a él, digamos. Ahí, eso es un ter terrible vago o algo así. Eso es terrible. Es tremendo. Sí, eso es terrible. No quiero... Es un feature, exacto. Es un feature de seguridad. Es un feature, feature de, seg seguridad, claro. un feature de sí. seguridad, exacto. Sí, sí. No, no lo voy a decir aquí en público porque me cuelgan. O sea, no, no, que no diga que todavía capaz que se es sponsor. Estoy presentando con eso. ese nombre, no sí, a nombre de Thomas Lynch. No, El vendor me mata listo bueno a ver si hay alguna pregunta en línea no no tenemos ninguna pregunta en línea así que a menos que quieras, que quieras cantar o algo eh... si me dan dinero sí uh. si no... gracias tomás bueno muchas gracias bueno esta presentación estamos llegando.